Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Paukar En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo este nuevo ejercicio Y así si usted ha llegado por primera vez no olviden compartir y suscribirse en nuestro canal de YouTube Y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video Ok, sin más comentarios nos vamos a resolver este nuevo ejercicio que se ha propuesto para el día hoy. De hoy, en primer lugar, vemos que tenemos un diámetro de 45 y otro de 70. Para ello, lo que tenemos que irnos al comando diámetro, nos vamos círculo, deslizamos y diámetro seleccionamos. Hoy ubicamos un punto cualquiera porque no nos especifica las coordenadas dadas. Un punto cualquiera, nos vamos a digitar diámetro de 45 y luego enter. Una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer. El otro diámetro de 70. Nos vamos comando diámetro, ubicamos el punto medio. Si no les aparece, nos vamos parte inferior y activamos el osnar cursor. Deslizamos y nos vamos osnar objetivo, seleccionamos todo así para no tener mucha dificultad. Luego pasamos nuestro mouse por la línea y ubicamos el punto medio. En ese punto medio tenemos una distancia de 70. Damos un enter. Luego, ya, una vez que hemos hecho, tenemos a una distancia de 55 que vamos a estar generando este radio. ¿no? Este radio, ok. Y este radio es de, de 16 de diámetro y otro es de 20. Ok. Para ello, nos vamos un diámetro, nos vamos a ubicar el comando diámetro, nos vamos a ubicar el punto medio y digitamos que es de 16. Luego, enter. Luego, nos vamos al comando de mover movemos seleccionamos lo que queremos mover damos un enter ubicamos el punto medio a qué distancia queremos mover en este caso queremos mover a una distancia de 55 luego damos un enter un radio de 20 tenemos nos vamos el comando radio superior derecho del izquierdo nos damos radio ubicamos el punto medio y un radio de 20 ok un radio de 20 listo ya una vez que hemos estado tenemos una distancia de una línea de tangente para ello nos vamos a ubicar vamos a ubicar parte inferior nos vamos osnat deslizamos osnat otra vez desactivamos todo desactivamos todo y nos vamos a activar nada más es el tangente ok lo vamos ok luego línea primer tangente segundo tangente damos escape otra vez una línea, primer tangente y segundo tangente, luego damos un escape Seguidamente vamos a estar borrando con el comando borrar Nos vamos trim, ante clic derecho, borramos esta línea, borramos esta línea y esta línea ¿okay? Y ya tenemos la parte lado derecho Ahora lo que te queremos tener es el parte lado izquierdo Simplemente seleccionamos y nos vamos al comando mirror nos vamos al comando mirror. Para ello lo que tenemos con comando mirror, ubicamos el punto medio. Vamos a activarlo. Los puntos medios. Ok. Y ubicamos ahí. Y bajamos tu mouse. O subimos tu mouse. Uno de ellos. Damos clic ahí y lo queremos. O le decimos que no. Porque no queremos borrar el anterior. Ok. Listo. Luego vamos a trim. Vamos a recortar esta línea que ya no nos sirve. Ok. Luego ya tenemos la base. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente un Orbit, seleccionamos y simplemente vamos a moverlo a tu manera que queremos verlo en 3D. ¿Okay? ya Una vez que hemos estado ahí, nos vamos a parte inferior donde dice Configuración y nos vamos a 3D Modify. Una vez seleccionado, nos va a cambiar la modo de presentación en el menú principal. Luego tenemos que irnos aquí simplemente vamos a seleccionar todas las líneas toda la alianza para unirlo ok seleccionamos todo vamos a unir y listo ya tenemos unir y convertir en poli ¿ok? luego tenemos a una distancia dice de 15 y otro de 35 que es el círculo para ello lo que tenemos que irnos extruye seleccionamos el comando extrude seleccionamos la polilínea damos un enter a una distancia de cuánto de 15 ok luego damos un enter ya tenemos la distancia de 15 ahora pero pero esto este círculo vamos a recortar para ello nos vamos un eh, extruye nos vamos al comando press pull seleccionamos y nos damos a una distancia cualquiera no una distancia de cualquiera porque vamos a estar recortando nada más seleccionamos ahí una distancia cualquiera luego tenemos que irnos al comando subtraer seleccionamos vamos a seleccionar los bloques que queremos que se quede damos un, un clic derecho y luego el que se va a ir seleccionamos y luego enter listo para el otro lado también igualmente nos vamos al comando press pull seleccionamos el círculo Digitamos a una distancia cualquiera y nos vamos al comando Extrude, Subtrae. Seleccionamos los, los bloques que se quiere quedar, simplemente un clic derecho, seleccionamos lo que se va a ir y le damos un Enter. Ahora por último lo que tenemos que hacer es una distancia de 35, que queremos tener esta, ¿no? una distancia de 35 seguidamente lo que tenemos que hacer es un diámetro de 70 para ello nos vamos el comando diámetro ubicamos comando diámetro ubicamos el punto centro ubicamos el punto centro y damos uno de 70 damos digitamos y enter luego una vez que hemos tenido de 70 lo que tenemos que hacer es un extruye o PressPool. El comando PressPool. Ok. Un comando PressPool. Seleccionamos el círculo. Y nos dice una distancia de 35. Luego. Digitamos. Y damos un Enter. ¿No? Ya. Ok. Luego que tenemos que ir. Otra vez. El comando PressPool. ¿no? El comando PressPool. El círculo. Y necesitamos una distancia cualquiera. Porque vamos a estar recortando. Ok. Luego nos vamos al comando. De. Subtraer. Nos vamos a seleccionar. Los bloques que se van a quedar, luego ante clic derecho y lo que se van a ir ok, damos un enter y listo, nos vamos al modo de conceptual vamos en 3D conceptual conceptual, damos ok y listo ya tenemos ahí, nos vamos un orbit y listo ya tenemos ahí, si usted quiere descargar el archivo, ahí en la descripción les voy a dejar mi blog para que vayan y lo pueden a descargar simplemente hagan clic en descargar y automáticamente les va a aparecer una publicación y lo dan el siguiente para que lo pasen la publicidad luego ahí les va a descargar automáticamente ok sin más comentarios nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao